Bueno, es que... Él está enfermo, por eso se está en cuarentenando. No, no nos interesa, Víctor. No nos interesa. No te voy a mostrar porque no nos interesa tu, tu vida yo, ni tu historia. Hey Buena la foto que te sacaste, Teo. Bueno, ahí cachan que está un poco helada. ¿eh? Los chiquillos tomando sol. Este es el 310. No quiero empezar este vlog sin saludar a mi hermana Claudia, la mayor de mis hermanas, que todo de cumpleaños el jueves 31. Espero que lo hayas pasado bien. Nos vemos pronto. Tema de la pega, y es a junio y dejé de fumar Vamos que se mueve. Hoy en la celebración de los cumpleaños de mayo, estamos con Panchito acá. No te voy a mostrar porque no nos interesa tu, tu vida, Cuando yo, ni tu aparece, historia. Me presenta me presenta el campanario. Aparece más visita. Hola. Oh. Adiós. A los chiquillos les estoy preguntando de sus fiestas más recordadas Y habían historias bastante interesantes. Muchos de ellos tenían como un especial cariño por sus primeras fiestas de cumpleaños Son las fiestas que nos definen y con que comparamos todas las celebraciones para más adelante Bueno, así como los chiquillos, también recuerdo harto mi, mis cumpleaños de cuando chico Creo que hablé una vez de este cumpleaños en, en el blog Tenía una torta <ríe> Tenía una torta echa una cancha de fútbol y me encantó la torta porque era como tener una maqueta era muy muy buena no quería que la cortaran ni, ni nada no me muerda, no me muerda y eso pues creo que los, los primeros cumpleaños siempre causan impresión pues eh, con los cumpleaños de los gatos siempre les, les, les celebramos con Sushi y sashimi particularmente le gusta el salmón. chao Teo sea un buen gato cuide la casa chao sublito se ven sea un buen gato ya ok me gusta como me siempre me ha puesto la atención ¡Holi! Bueno, no va a pasar. Sí. Ah, uh. la... Dijiste que tenía la cinta. Yo ya tengo como tres cumpleaños, grandes cumpleaños que tengo <ríe> en la mente. O Son sea, recuerdo entre mitad recuerdos y mitad recuerdos de ver fotos del cumpleaños. Creo que lo había contado antes. Por otro lado estaba el cumpleaños mío de como los 16, 17, la cuestión ahí es que mi, mi polola de ese entonces se juntó, prepararon con mi familia un, una pequeña junta con amigos y torta y bebida copete y pero fue como mi primera eh, experiencia con eh, amigos y gente que básicamente estar con la gente que quería estar, con los que quería disfrutar. Y desde ahí para adelante, todos los cumpleaños que he estado con amigos, o celebrado, o nos hemos juntado en un bar, o uf, en mi casa, en familia. Es muy cierto eso de que la los amigos son las familias que uno elige, entonces cuando se juntan esa familia con mi familia, puta, no, no tiene precio. Los que ya llevan tiempo viendo este vlog saben que yo tengo un, un tema tengo un tema con los cumpleaños la verdad es que no me gusta celebrarlos porque siento que en verdad el celebrado no debería organizarlo son otros los que se tienen que organizar y que si yo... pero he aprendido que también uno tiene que pedir amablemente ser celebrado no tiene nada de malo no creo que sea un día como cualquiera y esos, esos son mis mejores cumpleaños en realidad son cosas muy sencillas porque en verdad en verdad, el cumpleaños es una celebración muy sencilla. Y eso, vlog 310, no me voy a decir feliz cumpleaños porque aún no son las 3.40, nací a las 3.20 más o menos. Lo celebramos después de esa hora. Eh, me gusta mucho cuando corresponden las preguntas que les dejo porque así me dan la oportunidad de conocerlos a ustedes. Cosa que no, no sea una comunicación de una sola vía, Perdón comentar, publicar, compartir si quieren este blog, ya que estoy con una campaña de llegar a los mil suscriptores a fin de año. Creo que lo podemos hacer, pero no lo puedo hacer solo, así que no se olvide. Un abrazo. Por favor, Claudia Fernanda Romero, disculpa por haber dicho mal tu nombre. Y nos vemos el lunes. pues esa fecha ya habrá pasado mi cumpleaños. Así que, nos vemos. soñando hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos